Pero no me no No No el No No right here like A una compañera para llevar a la casa. Hay tres víctimas este mes, pues 50, 40 en 2019. La lista es una lista que pesa, que duele, que nos tiene llenas de rabia. Y no queremos que se convierta en un circo tampoco, porque haya un comunismo político con este tipo de situaciones se ha acontecido nos hemos quedado un poco anonadadas no estamos acostumbradas no nos gusta eso no es nuestro no nos a ver, sabemos que el perfil y las autoridades deben saber el perfil de estos asesinos, siempre es un varón. Un varón que no existe la parte femenina de varón, porque estamos en un patriarcado, nacen los varoncitos. Es ya una cultura que fomenta o permite o tolera este tipo de cosas, este tipo de cosas. Es varón, la edad, si podéis ver aquí la, la muestra de este mes, no hace falta ser muy espabilado para decir que es entre 40, 40 a 60 años, es decir, cuando las mujeres se separan, que ya han criado a los chavales y las chavalas se separan y estos además de inútiles son machistas, sabemos el perfil, pero las leyes no le quitan ni puntos al carnet de conducir, no les, ha, no les quitan de su trabajo ni de su sueldo, no les quitan ni al carnet de conducir, hay una inadición por parte de, las, de, las, de los poderes patriarcales. que es una reacción o es una conducta ah, ah, que ha sido toreada por el resto de la sociedad? Hemos sufrido otro tipo de violencia, que no son la extrema extremas de llegar a esta muerte. Cuando el machista da un paso más y el fin de final después de su vida, no podemos asumirlo como una muerte más. Es, una, es un terrorismo. Se están muriendo más mujeres a causa de terrorismo. ¿Y a causa de qué? No podemos asumirlo mal. Exigimos una ley efectiva contra la violencia de género. Estamos desoladas. O sea, no sabemos qué más hacer, qué más quitar, cómo, cómo, cómo lo hacemos. Exigimos un presupuesto digno de protección hacia las mujeres que sufren maltrato. Exigimos a que denuncie, que no se calle, que el silencio es cómplice. La educación, no la responsabilidad. No podemos asumir las mujeres la culpa, la responsabilidad de esto. Es una sociedad que tiene que ser tolerante, que no, no puede asumir el machismo, no puede asumir una conducta silenciosa una violencia eh, de menor intensidad hasta que llega el final, que es la muerte de una mujer. No consentimos una muerte. No consentimos hay que llamar a las cosas por su nombre estamos hartas de la violencia machista estamos hartas de que se sigan silenciando los micromachismos la violencia cotidiana basta ya de asesinos, de ases, de asesinos machistas o sea, basta ya, estamos hartas I Por eso nos reunimos y decimos que no es un caso aislado, que se llama patriarcado porque hay un sistema de poder que da privilegios a ciertas personas llamadas hombres que lo ejercen a costa de los derechos y de la sumisión de otras personas llamadas mujeres. No aparecen casa, las asesinas. ¿Cuál es la causa de los asesinatos? ¿No lo habéis preguntado? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué motiva a un hombre a matar a su mujer? ¿Qué le ha hecho a esa mujer para que decida matarla? Gritamos oh. una cosa ya. Por último, queremos daros las gracias a todas las personas que estáis aquí, que somos conscientes de que en el fondo tenemos razón, tenemos que luchar contra Lo único que busca el feminismo es la igualdad, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Por eso estamos aquí para declarar que estamos parte de la violencia marxista, que no es un caso estrado, claro, que se llama un partido estrado.